En este país hay gente que vive sumidas en el pasado, pensando en lo que Dios ser y no fue, pensando en lo que pasó sin pena ni gloria, pensando en que están viviendo en épocas ya superadas felizmente. Gente que vivió en regímenes dictatoriales, criminales, persecutores de periodistas y de todo el mundo. Y son gente que están viendo elefantes en la sopa a cada momento. Lo lamentable de eso es que haya gente dentro de los medios que se presten para esta vagabundería. En el día de hoy, como es todos los días de sesiones costumbre de Telenor, de cubrir las incidencias de esas sesiones interesantes de por sí. Porque se conocen eh, hechos y casos interesantísimos. Lástima que Telenor no hubiese podido transmitir desde hace mucho tiempo ahí para que saliera al flote toda la vagabundería que se produce. Estaban las cámaras de Telenor hoy en el ayuntamiento municipal de aquí de San Francisco de Macorís y de buenas a primeras el dirigente del partido reformista José Cristiano, Miguel Ángel Díaz se opuso tajantemente a que las cámaras estuvieran ahí ¿Qué se oculta? ¿Qué se quiere ocultar? ¿O acaso piensa Miguelín que está en la época de los 12 años? Pues mira, Miguelín, que no. No estamos en la época de los 12 años. Gracias a Dios, hay leyes que rigen el ejercicio periodístico. Y hay una cosa que se llama libre acceso a la información, que usted supuestamente es abogado y debe conocerla. Vamos a escuchar este audio de un colega nuestro, grabado y, y dado a conocer hoy. Vamos a ver. La sesión del Ayuntamiento Municipal se paraliza a pedido del regidor Miguel Ángel Díaz Alejo porque entiende que hay una cámara que está haciendo un trabajo de prensa no autorizado, calificado como calizaje. En estos momentos la sesión del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís se paraliza y los regidores están en un cuarto intermedio. No se presta aquí Sánchez a eso. ¿Cómo usted le llama labor de calizaje a un trabajo que se está haciendo para dar al público la información necesaria? ¿O es que acaso usted era caliente cuando ejercía por programa periodista? Esta gente está tan emborrachada del caliezaje, está tan acostumbrada a eso, que piensa que todo el mundo es igual que ellos. Entonces, Miguelín, no estamos en la época de sus 12 años, no. Estamos, gracias a Dios, en una época felizmente ya superada. Ya los asuntos no son como eran antes. Ya... Eh, ese tipo de cosas no se está produciendo, no debe de producirse, no debe de producirse y nosotros como miembros del colegio de periodistas llamamos al CDP, a su secretario general aquí en San Francisco de Macorís, Martín Gavilo, a pronunciarse sobre este desaguisado. Porque no es posible que a esta altura de juego estemos hablando de sacar una cámara de un lugar porque alguien no, no quiera que esté presente. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Pedro, óyeme, no le da importancia a que no tiene. No invierta tu tiempo en, en tipos de seres humanos que son basura. Y por tercer cosa, Pedro, háblame de mal que se coger. Pedro, Juan, no vamos a tener esa sombrita tan importante que la necesitamos. Gracias, Pedro. Muy bien. Pero es que hay que denunciar este tipo de cosas. Es que uno no puede quedarse callado con este tipo de cosas. Lamentablemente es así. Y hay que seguirlo diciendo constantemente, permanentemente, haciendo la denuncia constante. Porque si lo dejamos pasar, lo próximo será sacar una patada si entra la otra Buenas tardes. Buenas. Sí. Buenas. Los supermercados que no lo vuelven el peso, del palmar, especialmente. Uno hablando de un asunto y mire cómo lo que nosotros es muchacho. Estamos hablando de un exceso que acaba de cometer un, un regidor del Ayuntamiento Municipal. Que no quieren que graben ahí dentro, no sabemos por qué. O creemos saber por qué. No, no, no, no quieren. Piensan que están en los 12 años aquello Yo le tengo noticias, Miguelín. Ya superamos esa etapa. Ya usted no está en el gobierno de los 12 años. Ya ese tipo de acción no es permitido, ni debe de permitirse. Bajo ningún concepto debe de permitirse que se haga ese tipo de cosas en contra de un camarógrafo que está cubriendo una actividad que es pública de por sí. Las sesiones no son privadas, son actividades públicas que deben de ser del dominio público, salvo que estén tratando algo interno ahí o, o, o secreto de Estado. Pero... Hay gente que no, no se acostumbra a vivir en estos tiempos. Esos tiempos felizmente fueron superados, gracias a Dios. Y a la labor y a la lucha de muchos que murieron y cayeron presos y fueron desterrados de este país. Buenas tardes. Una pregunta. Buenas tardes. La sabe que no le conviene la cámara, porque ahí se ha visto corrupción, porque ellos hablaban de Félix, y ahora, a dónde le queda el ojo a ellos, pero Félix, la cámara Félix nunca la jodió con esa gente, que, que no vinieron a grabar, y esta gente lo que quiere una dictadura, es lo que tiene una dictadura, seguir acabando. Bueno, dictadura que no se le va a permitir, Gracias. nosotros particularmente no vamos a aceptar eso. Y lo vamos a denunciar a todos tengamos que denunciarlo. A ellos y a los que se presten a esa vagabundería. Porque hay gente que se presta a eso. Hay gente que se presta a eso. ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí. Pero tú estás haciendo el comentario y ahora yo mismo estoy, me estoy haciendo un anál análisis personal. ¿Qué habrá ahí en ese ayuntamiento, en esa sala capitular? ¿Qué no quieren que salga al aire? ¿Qué no quieren que nosotros lo, llegu lo lleguemos a saber? Diga, eso, eso yo quiero saber. Yo quiero escuchar a un regidor que llame y que aclare qué está pasando ahí. Así que no quiere que, primeramente, ustedes la prensa y luego no le informen a nosotros que estamos aquí sentados viéndolo a ustedes. Así ¿Qué es. es lo que hay ahí? Así ahí, hay, hay, como dice Fran hay gato entre más justos. Muchísimas gracias. Muy bien. ya le dijo gato a los regidores. No, no, no. Son ratones. Hay no. gente ahí que son ratones. Nice. Víctor, ¿qué pasa? Tenemos una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Pedro. Sí, sí pero por ejemplo, ellos se, por ejemplo, eh, eh, se entran en cosas que no le importan. Por ejemplo, lo que deben de, de ocuparse, por ejemplo, mira, el el Sánchez Duarte, aquí hay un centro comunal. Es bueno que tú vengas con la cámara para que tú veas qué manta de plátano hay dentro. Y sin embargo, ellos no se ocupan de eso, ellos no me se ocupan de lo que le importa. Ay, está bien. Muy bien.